Hola, soy Ana María, funcionaria de la red de bibliotecas de la Universidad Militar Nueva Granada. Te voy a contar cómo ingresar de manera fácil y rápida a las bases virtuales académicas y de investigación. Para iniciar, ingresamos a la página web de nuestra universidad www.umng.edu.co. En la línea superior, seleccionamos Biblioteca. Ahora, hacemos clic en el recuadro Bases virtuales e ebooks. Una vez allí, eliges la base virtual académica que deseas consultar o libros electrónicos. Puedes escoger también la facultad y buscar. Además, puedes explorar en el listado alfabético con la letra inicial de la plataforma, si la conoces. Para el ejemplo, ingresamos al portal IEEE. Aquí debemos registrarnos con nuestro usuario, est.nombre.apellido y la contraseña es la que ya utilizas para ingresar a los demás portales de la universidad, incluyendo el correo. Si quieres revisar otras bases virtuales académicas, tan solo vuelve al menú anterior y como ya te has registrado, puedes seguir navegando por los demás portales. Si quieres comunicarte con nosotros para resolver dudas o inquietudes, escríbenos. Para bases virtuales, académicas y libros electrónicos a capacitaciones@unimilitar.edu.co. También a los correos de cada una de nuestras bibliotecas. Biblioteca Calle 100, Biblioteca Campus Nueva Granada y Biblioteca... ...de la Facultad de Medicina. Repositorio Institucional UMNG. Y también nos puedes contactar... ...en nuestras redes sociales... ...a través del chat... ...por el catálogo... ...en la página principal de Facebook... ...Red de Bibliotecas Universidad Militar Nueva Granada o en nuestro canal de YouTube, en donde encontrarás este y otros videotutoriales que te pueden ayudar.